Este viernes se producía un atentado en las cercanías de la Embajada de España en Afganistán. No está claro aún el número de víctimas, pero están confirmadas las muertes de dos policías españoles así como de personal policial y civil afgano. Son varias las personas heridas, pero parece haber una cortina informativa sobre los hechos por razones de seguridad. Aun así, no vamos ahora a analizar quirúrgicamente la operación terrorista, no. Porque este mismo viernes Mariano Rajoy anunciaba durante un acto electoral lo sucedido indicando en un primer momento que el atentado no estaba dirigido contra la embajada española y que, aunque había heridos, ninguno corría peligro. Hay una frase que Rajoy pronuncia para referirse a esta circunstancia y es, lo que parecía que era una mala noticia, al final, por fortuna, no es así. Por fortuna. Para cuando Rajoy decía eso ya eran varias, las víctimas afganas del atentado, entre ellas policías que se encontraban protegiendo las instalaciones españolas, pero, por fortuna, parece que esa gente no cuenta. Horas antes, en Alcobendas, Madrid, una niña volvía del colegio y descubría a su madre muerta en su piso, presuntamente asesinada por su expareja, pero, por fortuna, esos son sucesos aislados que tampoco deben contar. La violencia machista es una lacra social con la que hay que terminar, pero... Por fortuna, ya hacemos mucho poniendo el teléfono del 016 durante esas noticias o avisando de que no se dejen las chicas mirar el móvil por los novios. Y dentro de este clima vemos como muchos políticos y políticas corren ahora a reclamar más patriotismo, mayor unidad de los demócratas contra el terrorismo. Esos que esta misma semana pedían terminar con los agravantes por violencia de género. Han llamado, de hecho, ya a una reunión del Pacto Antijihadista para dar una respuesta rápida a esta amenaza. Seguramente algunos incluso se emocionarán apoyando bombardeos sobre países ajenos. Habrá más muertos, pero, por fortuna, serán daños colaterales. Otra cosa es que los dos policías españoles tienen nombre y apellidos y familia. ¿Los afganos? Parece que no. Por fortuna, no tenemos que pensar en ellos. Es normal que la gente muera violentamente en esos países. Decenas de mujeres son asesinadas mes a mes por la violencia machista aquí, en España, pero, por fortuna, ya es también un hecho normalizado que tengan que vivir bajo el terror, tan normal como las 50 víctimas, civiles y militares, que perdieron la vida en un ataque terrorista este mismo jueves en el aeropuerto de Kandahar. Pero eso sí, no hubo víctimas occidentales, por fortuna.